Así que pelamos la cebolla, le quitamos la primera capa y ya la tenemos lista. Esto lo vamos a hacer con toda la cebolla que vamos a necesitar. Luego la cebolla la vamos a cortar en laminitas, como estáis viendo ahora en el vídeo. Como veis, muy fácil de hacer y nada de complicación. Ponemos toda la cebolla en un bol y ahora lo que vamos a hacer es separar las tiras que no estén pegadas unas a otras, estén bien separaditas. Aquí vamos a añadir las mostazas, la mostaza normal que es esta y la mostaza antigua que es la mostaza que lleva los granitos. Ponemos... Las cucharadas que no hagan falta Siempre más mostaza normal que mostaza de la antigua Mostaza con granitos La de siempre, la buena digamos La que tiene un sabor increíble La que le va a dar sabor a esta receta La chuleta, lo único que vamos a hacerle, es muy fácil, es salpimentar, le ponemos sal, tanto en una cara como en la otra Y le ponemos también pimienta Si es recién molida, como siempre os digo, muchísimo mejor Pimienta negra molida, tanto un lado como por el otro En el fondo de la olla vamos a poner una poquita de cebolla y esta la vamos a extender por todo el fondo. Luego vamos a poner la chuleta encima. Yo solamente voy a hacer cuatro, pero si vais a hacer más, lo que tenéis que hacer es tres capas de chuleta y capa de chuleta, vais poniendo la cebolla. Es muy fácil. En mi caso solamente he puesto una capa, pero si vais a poner más capas, en la última capa tenéis que terminar con la cebolla con la mostaza. Extendemos muy bien por todas partes y ya tenemos listo esto para poner a hacerse. Vamos a hacer una breve pausa porque quiero interactuar más con vosotros y la única manera de hacerlo es a través de los comentarios. Así que os lanzo esta pregunta. ¿Con qué vas a acompañar esta receta? ¿Patata frita? ¿Arroz? ¿Verdura? Si no te has suscrito aún al canal, este es el momento. Suscríbete para no perderte ninguna de mis recetas. Ya lo único que queda es tapar con la tapadera. Ponemos a temperatura alta y tres horas y media después ya la tenemos lista. Riquísima receta y muy fácil de hacer. Esta chuleta a la mostaza, con un sabor increíble. Y ya sabéis, contestarme a esa pregunta, dejármelo en comentarios. Con qué vais a acompañar esta riquísima receta. Con patatas fritas, con arroz o con alguna otra verdura. Yo lo acompañé con patatas fritas y estaban mm. Aquí tienes los ingredientes para poder hacer esta chuleta a la mostaza Aquí te dejo esta otra receta que estoy segura que te va a encantar porque está buenísima Si quieres ver todos mis postres aquí tienes mi canal postres fáciles y rápidos para endulzarte la vida Y ya sabes no olvides suscribirte a este canal para no perderte ninguna de mis recetas